Estamos conversando con Luis Mesalles, que es economista. Y Luis, uh, para mí, cuando empiezo a ver y leer palabras como inflación y estanflación, es como un viaje a los años 70 y, y no deja de ser muy inquietante. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo ahora? sí Yo creo que es eh, lo que hemos visto desde la salida de la pandemia un aumento de precios ya sostenido que se agravó con la guerra de, de Ucrania, ¿va? la invasión rusa a Ucrania, digámoslo así, eh, donde entonces ya la escasez de eh, granos, metales, que Ucrania era gran productor o es gran productor, agravó todavía la, la crisis de precios. Esto se une un poco también, a ver, no, no, para no echarle toda la culpa a la guerra ¿va? o a la invasión. Yo creo que ya venía desde antes con la, con la pandemia, un poco la reacción de los bancos centrales de, durante la pandemia de aumentar la oferta de dinero de manera bastante sustancial para tratar de ayudar a las economías. La gente en ese momento no gastó el dinero y ahora que ya después viene saliendo de la pandemia, la gente de repente con mucho dinero, no solo por incentivos monetarios, sino también por incentivos fiscales de muchos gobiernos, al empezar a gastar más demanda, y les decimos a los economistas, si hay más demanda y no hay más oferta, los precios suben y eso ya, ya empezó a tener el caldo cultivo que se agravó con, con la crisis, de, con, la, con la guerra, la invasión de, de Rusia Ucrania. Eh, y ahora viene entonces, bueno, ¿qué hacen los bancos centrales? Los bancos centrales dicen, bueno, la teoría lo que nos dice es que tenemos que contraer la cantidad de dinero que había en circulación, es subir tasas de interés para con eso también hacer bajar la demanda a un nivel, otra vez, más aceptable o más de acuerdo a lo que está pasando con la economía, pero entonces significa que la economía se va a frenar. Entonces ya venimos saliendo de una pandemia donde la gente sufrió por, por a haber menos actividad económica, menos crecimiento, menos ingresos, eh, viene esta época donde ya deberíamos estar recuperando, pero se nos viene otro frenazo ahora por políticas de, de, de los bancos centrales. Entonces, Empieza a ver como una disyuntiva de, bueno, dejamos que la inflación quede alta o hacemos un frenazo para que la, la, el desempleo, eh, un frenazo de la economía y con eso el desempleo, el desempleo sube. Entonces, ¿inflación o desempleo? Esta inflación, ¿verdad? Entonces, eh, ese estancamiento con inflación que es bastante dañino y que desgraciadamente en cualquiera de las dos opciones termina sufriendo la gente más pobre, que es la gente que no tiene... Digamos que depende obviamente de su empleo para generar su ingreso y si no lo tiene pues va a sufrir, pero si sí si lo tiene pero además tenemos inflaciones altas, la inflación se come el valor adquisitivo del dinero de sus ingresos y, y también y la gente más pobre es la que menos se puede defender ante la inflación y también sufre, o sea que por otro lado se sufre y es una disyuntiva bastante complicada que, que creo que vamos a enfrentar en los próximos meses, no sé si años, ¿no? eso puede ser algo más dura, duradero. ¿Es una disyuntiva de quién? Luis. A ver, yo creo que uno dice los bancos centrales porque son los que enfrentan los que, los que la primera línea que trata de enfrentar en términos de política económica las, el, vamos, el luchar contra la inflación pero en verdad termina siendo una, una, una disyuntiva de los gobiernos y, y cuando uno dice los gobiernos al final termina siendo una disyuntiva política ¿verdad? de qué hace cada país eh, porque Dejar al, al, al Banco Central solo, tratando de controlar la inflación, no se va a lograr, o a un costo muy grande en, en, en recesión, entonces los gobiernos tienen que apoyar. Si los gobiernos no hacen nada, al final la gente es la que sufre, y, la, y, y si la gente sufre, pues políticamente pues, van a haber reacciones que van a hacer que los políticos en el gobierno tengan que, que echar marcha atrás. Entonces, termina siendo una disyuntiva país ¿verdad? que no es fácil de resolver y donde yo creo que el, al final tiene que ser una el banco central, los, los bancos centrales tienen que, que hacer su trabajo de tratar de controlar la inflación, pero sin ir, sin que se les vaya la mano a que únicamente piensen en, en el corto plazo, sino pensando más en largo plazo. Y los gobiernos tienen que ayudar ya con... A ver, esta crisis, uno en términos macroeconómicos la puede ver como un shock de oferta. Lo que está pasando en Ucrania pues, un, es, es algo que no esperábamos, ¿verdad? Eh, y que tiene un, un, un efecto muy negativo sobre la capacidad productiva de los países entonces lo que hay que es recuperar esa capacidad productiva mediante otro tipo de políticas que ayuden a generar más crecimiento económico, generar más productividad eh, lo hablo tal vez por el caso de Costa Rica que es el que más conozco el gobierno que usualmente pone muchas trabas para el emprendimiento, bueno hay que soltar esas trabas para que los emprendedores puedan, po, puedan eh, generar Trabajo, generar ingresos, ¿verdad? Este, que el tema de infraestructura, inversión en infraestructura, inversión en educación para mejorar la capacidad de la gente de, de, poder, de poder trabajar mejor y ser más productivos. Todo ese tipo de políticas me parece que son las que deben estar apoyando para poder salir de, de, de esta crisis no tan mal para otros, porque creo que, que viene, viene complicado. Luis, como economista en este contexto, ¿qué te frustra? Hay frustración porque me parece que usualmente hay mucho, mucha metida de manos, digámoslo así, de, de políticos. ¿verdad? Obviamente los políticos hacen la política y dentro de esa política hacen la política económica, pero usualmente están tratando de hacer más de lo que pueden o deben hacer eh, digamos dentro de, de esa política económica. Buena parte de la culpa de lo que está pasando no es solamente la invasión de, de Ucrania, sino que viene atrás el manejo de la, de, la, de, la, de la pandemia. Y claro, los políticos se asustan, la pandemia, la gente estaba encerrada en las casas, no podía salir, entonces para tratar de compensar, metieron mucha mano, dando muchos cheques, repartieron cheques de plata que no había, sin pensar después en las consecuencias posteriores. Esa intervención en exceso de los gobiernos ahora él nos tiene en otro problema en la cual están tratando de hacerlo interviniendo fuertemente ahora desde el punto de vista de de política del monetaria del, del, de los bancos centrales entonces eh, hay esas fluctuaciones en exceso vienen dadas mucho por metida de mano en exceso de políticos sin pensar en consecuencias de largo plazo finalmente Luis si un estudiante emprendedor se acerca y te pregunta cómo puedo prepararme como estudiante y emprendedor, ¿cómo puedo prepararme para lo que se viene? ¿Tienes un par de consejos? Yo creo que lo que, lo que siempre hay que estar, estar conscientes es de que la, la innovación, hacer cosas diferentes a lo que venimos haciendo, es la clave de poder salir adelante. O sea, si uno piensa no que voy a simplemente hacer lo mismo de antes, lo mismo de siempre, vamos a tener los mismos resultados de siempre. Entonces ahí la innovación me parece que es algo fundamental. Y lo, los jóvenes, sobre todo, que están muy metidos en todo este tema de, de nuevas tecnologías y, y, to, y todo lo que hay nuevo, es cómo, es ver cómo ellos pueden aprovechar eso para poder dar su grano de arena. Esa, yo creo que esa es la mejor manera, en lugar de esperar que sean los gobiernos los que los ayuden a salir adelante. Los gobiernos no nos van a ayudar a salir adelante, somos nosotros mismos y sobre todo los jóvenes los que tienen que salir adelante a través de la innovación. Pues muchas gracias Luis por compartir estas ideas y experiencias con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias.